Y en otras noticias informativas que informan información, fala, fala, fala, fala, fala, waktu, fla, fla, fla, fla, fla, flu flu fla, fla, RANDOM fla, no, <risas> no, oh! <risas> no vivo en su casa pero vivo en la plaza. Ah! Última hora, no hables de mi esposa Will Smith explota contra Chris Rock Por chistes sobre Jada Pinkett Smith ¡Uy, uh, ya se armó, ya se armó, chicos, se armó! Baile funky, defensa personal Bueno, esta es la 411 Supongan que un rufián está molestando a su novia Van a hacer esto <tose> No se preocupen chicos, Maluma ya lo arregló. Paz. Los que estaban al lado de Will Smith y se rieron. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Will Smith, si la roca, presentaba los Oscars. Y hacía el mismo chiste. Thank you. Benjamin, la roca no haría un chiste sobre calvos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Banda, me corrieron del trabajo. Estoy llorando. Voy a llorar. De felicidad, chicos. Qué tiempos aquellos cuando salí a correr con mi mamá. <risa> ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! Eso estuvo muy PDF, ¿eh? pasado de flow. <risa> Como dice la chaviza. Como dice la chaviza. Pop, eres Chris Rock en la entrega de los Oscars <risa> del 2022. <risa> Chicos, otra noche, irme a dormir Sin un hasta mañana, bebé Descansa y no olvides que te quiero Duele, sí duele, chicos, duele <ríe> Duele, pebanda, duele Gacaroto, felizana, mi dolor Pero qué buena rola Hago este llamado para que... Banda, según mi cara, ¿qué consumo? Déjame pensarlo Marco, queso Jejeje <ríe> Ay. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Cuando tienes el abdomen bien marcado... ¡Estoy mamadísimo, mamado! ¡Estoy mamadísimo! Pero por el elástico del calzón. <risa> Ojalá me lleve el diablo... La foto con tu amigo. La foto con tu verdadero amigo. En otra random informativa que informa de información que informa bla bla bla bla bla bla bla random Eres un perro de la calle que ha comido mucho robando comida Vas caminando solo en la calle por la noche Desde lejos un grupo de hombres Se están acercando muy rápido a ti Se acercan a ti Espera ¿Qué te están haciendo? No, no, no, no, no, no, no, no. Incidente el batón, perro guatón, el perro guatón. El perro guatón. El perro guatón. ¿Tienes este perro? Es el perro guatón. El perro guatón. Sí. Es un perro guatón. Sí, es, es gordo, amigo. Es, es, gordo, es gordo. Es gordo. gordo. Mujer perdona a exnovio que le disparó cinco veces. Lo besa en pleno juicio. Bueno, es que un error lo comete cualquiera Chris Rock, viendo cómo quedó después de los Oscars. Pobre hombre. A don Ramón se le olvida pagar la renta por 57.849 veces, mi viejo. <risa> Will Smith, quiero transmitir amor y ser un embajador de ese amor. Will Smith, 15 minutos antes. <risa> ¿Otro poquito, yerno? No, suegra, gracias No, digo que otro poquito Y no deja sin comida <risa> Maldito egoísta del diablo, coño Ella, hola, yo Al principio nunca pensaba que tener esta magnitud que me había enamorado Pero pasado un tiempo Y yo sentí que... Que ella era la, la mujer de mi vida Para que no se enojara a Will Smith Le regalaron una estatua de la esposa <risa> Baleado, baleado Pase pasaron de la Pasado, pasado Dejo a mi novia en su casa En un barrio peligroso Ella, avísame cuando llegues, porfa Yo, una cuadra después <risa> Mientras tanto, en secretos Mujer, 23 años Mi primo salía con tres chicas Al mismo tiempo Gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Y llegó a embarazar a las tres chicas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Convenció a dos de ap Y lo hicieron La última dio a los atr a <risa> Atrillizos Dios, ama a mi primo ¿Acaso no los viste venir? En otra noticiosa policía, la gente viene que informos bla bla bla bla bla bla bla noticiosa artista brasileña terminó en el hospital por aguantarse flatulencias frente a su novio. ¿Qué? ¿Qué? Fernando Zabaleta Consejo, suéltalo con furia Fuerte y dirigido Que se escuche Porque si lo sueltas despacito, evitando generar ruido Esos son destructivos Postdata, cuando hay confianza en una pareja Existen los viernes de guerra de ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué? ¡Qué loco! ¿Y te consideras guapo? Yo, todas las mañanas Oh, ¡Qué chulada de vato! ¿Qué te falta, loco? Tienes presencia, eres simpático. Mujeres, después de engañar a su quinto novio. Hombres, después de visitar a otro peluquero. ¡Ah, la chico! ¡No, no, no, no! no ¡Desgracia! ¡Vergüenza! Mientras tanto en el toc toc. Amiga, ya ni la policía agarra tanto mari como tú. <risa> Este es mi don, mi maldición.